entonces, creamos confusión. La representante de Educación de Género y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Marina Hilario, argumentó que se trata de llevar igualdad real a la educación de hombres y mujeres en las aulas, a raíz de las múltiples críticas de la iniciativa ha traído consigo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.